Hola a todos de nuevo los que no estabais antes y Hola. comentaros que Iván recién llegado de Golcos ¿Cuánto hace que sí. llegaste Iván? Nada, ¿no? Pues llegué hace unas dos semanitas y algo aproximadamente. Mira, Todavía con el jet lag o no? Sí, no, la verdad que me duró como cinco días o seis ¿eh? el jet lag. Uf, lo pasé mal, lo pasé mal, lo pasé mal, la verdad, no me esperaba eso. Día, yeah. a mí me cuesta más siempre al volver que cuando voy. Cuando voy como que me recupero más rápido, no sé por qué. Será por las ganas, ¿no? Yo la verdad que cuando llegué allí, de hecho me, me hospedé en el hostal y nada más llegar, me quedé frito. O sea, y, no, y al día siguiente súper natural y súper bien. Pero una vez llegué aquí a España, no sé, de verdad, la cabeza... No sé si lo echaba de menos a Australia o no sé qué, pero no podía no podía conciliar sueño, vamos. Día. Yeah. Pues bien. Oye, mira, vamos a empezar... Bueno, vamos a empezar con la Carla, chicos, ¿vale? Eh, ¿Por qué Australia? Bueno, pues, Iván, tú, qué, <risa> ¿por qué dices Australia? Sí, bueno, a ver, todo empezó ahora como unos siete meses más o menos, estaba en mi habitación y obviamente quería dar un cambio en mi vida, hacer algo diferente, así que cogí el portátil y bueno, recabé información de, yo creo que todo el mundo hemos pasado por estos, estos pasos previos, y nada, miré pues Inglaterra, y me, miré Noruega, Irlanda, eh, Estados Unidos, ¿no? Y al final, pues de una forma u otra llegué a Australia, que no sé ni cómo, porque jamás en mi vida se me había ocurrido yo lo de Australia. Y al final, pues mira, topé tope también conoce YouTube, además, y la verdad que, que acabé allí, o sea, fue abrir abrirse a los ojos y ya estaba allí en Australia prácticamente. Ya. Yeah. Sí. Y también, bueno, que quieras que no, lo que más me convenció a mí... Obviamente puede ser que esté muy lejos, que lo está, pero la balanza al final se equilibra con el tema, por ejemplo, a mí me encanta las olas, yo soy canario, me encanta el buen clima, que allí es que todo el año es buen clima, con buenas olas, buenas vibraciones y es un país que te ofrece de todo, el tema del trabajo con el, no sé si ronda al 5% aproximadamente de paro y no sé, es un cúmulo de todo, el visado de estudiante que te permite trabajar, un poco todo que, que es lo que ayuda ¿no? a al impulso. Sí, exactamente. Yo también creo que la primera vez que decidí irme para Australia era como, en verdad, te vas a la otra parte del mundo, ¿no? Y da sí, un poco sí. de impresión, porque son muchas horas de vuelo y tal. Pero sí que es verdad que luego te compensa pues, lo que tú dices, con el clima, eh, la calidad de vida que tienes. A mí me encanta que, que los australianos, a los australianos les gusta mucho la vida al aire libre, lo de las barbacoas públicas en parques es una cosa que, que por ejemplo, no. a mí me flipa, porque en España no, no, es, no es común ni el ir allí y apretar un botón y hacerte una barbacoa en delante de la playa, la verdad que son cosas que en cuanto a la calidad de vida a mí me encanta. Y también pues lo que tú dices, que el visado de estudiante te permite trabajar, eh, bueno, puedes estudiar inglés y combinar con el curro para pagarte la estancia por lo menos. Sí. Y, y bueno, y si tienes suerte, es verdad que hay mucha gente que consigue ahorrar un dinerillo y luego voy a viajar por Australia o Nueva Zelanda o sin duda. Asia sí. y tal. Mm. Sí. Sin duda, vale, sin duda. Lo único que no Comentar un pelín los tipos de visado, ¿vale? La, lo, que, bueno, lo más difícil para los españoles cuando nos vamos a Australia es el tema del visado, porque sabéis que bueno, tenemos que para entrar en el país necesitas un, un, una visa que te lo permite, ¿vale? Entonces, el visado más es el visado de turista, pero este visado es para la gente que quiere ir a conocer el país, a viajar, es un visado gratuito si quieres estar tres meses y... Bueno, el principal inconveniente es que este visado no te permite trabajar. Entonces, para la gente que va de vacaciones es genial, pero para los que a lo mejor queremos vivir ahí la experiencia trabajando y tal, este visado no, no podríamos solicitarlo, ¿vale? No, no deberíamos porque es ilegal trabajar. Eh, luego vamos a comentar el estudiante, que es el que solicitó Iván en su día, que hicimos juntos. Sí. Eh, bueno, luego entraremos en profundidad sobre los requisitos y trámites, pero básicamente el visado os permite trabajar... 20 horas semanales mientras estudiáis y luego full time o 40 horas semanales en los meses de vacaciones, ¿vale? Con lo cual ya comentábamos, podéis normalmente, eh, bueno, se puede una persona, un estudiante mantener y tal con 20 horas semanales y, bueno, pues luego en los meses de vacaciones si podéis trabajar un pelín más y agarrar un poquito, pues genial. Sí. Y luego está el visado Work and Holiday, ¿vale? Que ahora también vamos a comentar. Eh, bueno, como os decía, el visado de turista te permite estar entre 3 y 12 meses Um, el e-visitor de, de tres meses gratuito, pero cuando queréis estar más tiempo, entre luego seis o doce meses, ya según el tiempo puede costar entre 130 dólares y 335. ¿vale? Hay muchas veces que cuando se solicita el visado de estudiante, eh, para tres meses no, normalmente no, pero cuando queréis estar más tiempo, eh, inmigración puede pedir experiencia económica, es decir, eh, os puede decir con qué dinero vais a manteneros un año en Australia si no tenéis previsto trabajar, entonces tendríais que demostrar bueno, o apuntar una cuenta bancaria con, con el dinero que tengáis y tal. Muchas veces también es cierto, y yo sé de gente que le ha pasado, que cuando llegas a aduanas te preguntan tus intenciones en Australia, entonces si tenéis billetes de avión en, entre diferentes ciudades o podéis demostrar que vais eh, 100% hacia el turismo, mucho mejor para no tener problemas en en Australia, porque como sabéis con este visado es ilegal trabajar, ¿vale? Mm. Y, y bueno, los ven con intenciones de trabajar es muy pueden eh, no dejarlos entrar, eso puede pasar. ¿Vale? Bueno, aquí vemos eh, <risa> estudiante, ¿vale? Iván con tu colega, ese es sí. amigo de, de Martín se <risa> llamaba de Colombia, era. <risa> ¿Sí? eh, un buen niño. ¿Ya? Sí, sí, sí. Muy buena foto. <risa> Vale, pues mira, el de estudiante, como sabéis, yo no si tú, nos dedicamos a ayudaros a todos los que queréis eh, ir a Australia con visado de estudiante eh, a solicitar la visa o elección de ciudades, elección de, de escuelas, ¿vale? Y bueno, para solicitar el visado el mínimo son tres meses, ¿vale? No hay máximo, no podéis estudiar tantos meses de inglés, tantos meses de vez, como queráis, pero el mínimo son siempre tres meses. Eh, para solicitar este visado, inmigración nos obliga a tener contratado un seguro médico. ¿Vale? es el overseas health student cover eh, y el coste es 45 dólares mensuales vale o sea mucha gente nos pregunta si yo tengo contratado un seguro privado en españa o en mi país y tal está muy bien es un seguro extra pero una de las condiciones es que tengáis el seguro médico de estudiante obligatorio también vale eh, cuando habléis con bueno cuando si, eh, cuando estoy haciendo los trámites y tal le podéis preguntar a vuestra gente lo que os cubre y tal vale? Pero normalmente con este siempre suele ser suficiente. ¿Tú tuviste que ir al médico en alguna ocasión, Iván, en Australia? Nada. Yo no, no por suerte no tuve que ir a ningún sitio. Mejor, por suerte, mejor. por suerte. Sí, mejor. sí, por suerte, no. Sí. Genial. Ni mi, vale. ni mi novia tampoco, así que. Estuvimos a salvo, o sea, no hay salvo. Mejor, mejor. Sí. Eh, Vale, pues bueno, en cuanto a pruebas médicas, antes sí que las pedían y teníamos que ir siempre a Madrid o Barcelona, con lo cual los que sois de Canarias o yo, por ejemplo, que soy de Valencia, era un poco coñazo porque tenías que desplazarte. Ahora no las suelen pedir, a no ser que hayas no. viajado a algún país exótico y tal, pero bueno, normalmente no las piden. Yo particularmente tampoco tuve que hacer nada de, de ninguna prueba médica previa, nada. ¿Cuándo aplicamos tu visado? ¿Fue en febrero del año pasado? No, creo que fue un poquito más tarde, en mayo, sí, fue mayo, me parece, marzo, marzo, marzo. Ya, bueno, las quitaron a partir de noviembre del año pasado, desde noviembre, pero bueno, antes era obligatorio. Uh -huh. Y bueno, en cuanto al tiempo de los trámites, siempre decimos lo mismo, la gente que lo tiene súper claro, que te quieres ir y sabes ya cuándo eh, bueno, puedes marcharte para Australia, con cuanta más antelación, mejor se haga, o sea, con Sin cuanto a, más antelación la hagamos, mucho mejor. Más que nada, también porque nunca recomendamos comprar el billete hasta que no tienes el visado aprobado. Entonces, por el tema de los vuelos, eh, yo estoy ahora haciendo los trámites con gente que se va en enero y los vuelos para irte de aquí a enero están por mil dólares ida, o sea, mil euros ida solamente. Claro, no. si tú te lo miras con cuatro meses de antelación, a lo mejor puedes pagar mil doscientos ida y vuelta. Sí, sí, sin duda. La antelación, la antelación es la clave aquí, además. Y recuerdo que, bueno, en mi caso, lo hice contigo, Laura, el visado, y no sé no sé cuánto tardó, pero nada, o sea, que no te dabas cuenta y en mi caso tuve todo aprobado muy rápido, en apenas unos días, de hecho. Pero sí, yo, yo también particularmente recomiendo, porque queda que no nos vamos a Australia y es todo un poquito también más relajado, hay que pensarlo bien en este caso y los tiempos son muy importantes. Ya. Yeah. Sí. Sí, exacto. Vale, y también, eh, a ver, es que nos están preguntando por aquí cositas sí. sobre el visado de pareja y tal. Bueno, ahora lo comentamos, eh, claro, también que nosotros tenemos convenio con Singapur Airlines y con Emirates, que hay un, un descuento para estudiantes de YouTube, que esto también cuando vosotros habláis con, con vuestro listener o agente en este caso, os explicará todas las todas las condiciones. ¿Vale? Entonces, bueno, el visado de estudiante tiene un coste de 550 dólares, ¿vale? Entonces, dólares australianos, entonces no pasa, da igual si estudiáis tres meses que diez, el coste del visado es el mismo si se lo hizo la vez, ¿vale? Y luego también eh, tenéis la opción del visado de pareja, que creo que por aquí por el chat nos han preguntado, eh, sí. ¿vale? El visado de pareja se solicita eh, al mismo tiempo que el de estudiante, ¿vale? En este visado el principal requisito es que uno de los dos ha obligado a estudiar y la pareja se puede beneficiar del mismo tiempo de, de la misma duración que el que estudia. ¿Vale? Entonces, eh, Lo único que sabe es que con misa estudiantes se pueden trabajar 20 horas semanales eh, y 40 en los meses de vacaciones, pero la pareja siempre puede, siempre puede trabajar solamente 20 horas semanales. ¿vale? Mm. Esto es importante. En ningún caso puede estudiar full, puede trabajar full time exceptuando la gente que estudia en universidades o másters. En este caso sí que ambos podrían trabajar eh, full time. ¿Vale? Pero en cursos de inglés o curso de solamente la pareja part-time. ¿Vale? Y como sabéis, bueno, trabajar es, es legal con este visado. A ver, voy a ver un segundito que nos preguntan por aquí. Eh, vale, ¿el seguro se puede pagar mes a mes si solicitas el visado de estudiante? No, no. El seguro es obligatorio pagarlo en su totalidad con antelación. ¿Vale? Eh, bueno es, ya os digo es un requisito que nos dice que nos da inmigración y no hay otra opción hay gente que a lo mejor se viene dos años y tiene que contratar el seguro por dos años si por lo que sea cancelas en el primer año lo que te queda de seguro te lo devuelven vale sí que es eh, pero eh, bueno ya os digo que siempre por antela, por, por, por adelantado otra pregunta interesante es que me dicen por aquí sobre el dicho de pareja si tienen que estar casados o tiene que ser chico chica eh, vale <risa> puede ser chico-chica, chica-chico-chico. Chico. Es, es verdad que esto es interesante porque esta semana hemos tenido un caso de dos chicos. No hay ningún problema, ¿vale? También pueden entre parejas del mismo sexo, no hay ningún problema. Y en cuanto a si tienen que estar casados no es obligatorio, pero sí que hay que demostrar con documentación que la pareja lleva... Eh, que lleváis juntos más de 12 meses, ¿vale? Entonces, yo siempre digo que podemos adjuntar billetes de vuelo, fotos, eh, reservas de hoteles... Así mm. sí. Bueno, sí. Que está muy bien... Exacto, pero siempre tiene que haber un documento legal, que puede ser un contrato de alquiler en el que aparezcan el nombre de los dos, un contrato de compraventa, venta una cuenta bancaria conjunta, ¿vale? Yo, Laura, perdona que te interrumpa, sí. que yo con mi pareja también, lo que no llevamos al año, entonces no pude, no pude aplicar esa visa, pero me parecía una visa muy interesante para aquellas parejas que puedan demostrar la convivencia y demás. Yo en mi caso no pude y tuve que aplicar la visa de estudiante. Sí, sí, la verdad es que es muy interesante, sobre todo si uno, a lo mejor uno controla el inglés y el otro dice, pues mira, voy a estudiar sí. yo porque yo creo que lo necesito. La, la, la otra, la pareja puede venir y acompañarle y estar pues, todo el tiempo completo. vale. Pero sobre todo demostrar que lleváis juntos más de 12 meses, esto es súper importante. ¿Vale? Exacto. Eh, ¿Qué más que me, que me...? Vale, una pregunta que me ha saltado, ¿cuánto se tarda en solicitar el visado y que te lo den? Vale, Como comentaba Iván, él tuvo suerte y se lo dieron súper rápido. ¿vale? Normalmente eh, suele ser bastante rápido, a lo mejor tarda días o una semanita, pero también nos hemos visto en el caso de que por lo que sea alguien tarda más tiempo o le solicitan más documentación, que normalmente nunca hay problema, se reúne la documentación y se aporta, se, se sube en la web de migración. pero bueno, por eso os decimos también el tema de, de hacer más antelación. ¿eh? ¿Por pues, para evitar cualquier contratiempo, cualquier retraso. Que... ¿Vale? Uh -huh. eh, vale. A ver, como ya hemos comentado en, el, en la diapositiva sobre el liceo de estudiante, permite trabajar en semanales, Full en de vacaciones. Vale. En cuanto a el, cómo sería? Vale, eh, lo primero que tenemos que hacer, chicos, sería elegir la ciudad. Mucha gente ya lo tenéis súper claro, que queréis ir a Golcos, en este caso como tú, Iván, por el sur. Sí, surf, sí. Por el... sí. <risa> <risa> Que va para nada, para mí Golco lo llevo, bueno, lo llevo todo de hecho, tengo las coordenadas de Golco aquí, sí sí así que imagina imaginaros como el Golco. Sí, bueno, ahora comentaremos las ciudades, pero bueno, hay mucha gente que lo tenéis súper claro, otra gente que a lo mejor estáis entre una ciudad u otra. Claro. Eh, bueno, primero que nada sería elegir la ciudad, luego nosotros facilitamos todas las escuelas con las que trabajamos en esta ciudad, hay que decir que nosotros siempre intentamos tener como un feedback de los estudiantes y una recomendación de las escuelas. Cuando tenemos una queja o varias quejas de escuelas, intentamos dejar de recomendarla porque, porque no queremos que vayáis a escuelas de las que nos han hablado mal, evidentemente. O sea, las uh -huh. escuelas que ofrecemos normalmente suelen ser escuelas de calidad. ¿Vale? Entonces sería la matrícula con la escuela y ya sería el primer pago. ¿Vale? Y cuando hacemos el primer pago ya luego se puede aplicar al deseo estudiante. Bueno, nosotros ya os vamos indicando los todos los trámites paso por paso, pero una vez os aprueban el visado ya podéis entrar legalmente en Australia, ¿vale? Entonces, por ejemplo, imagínate que un estudiante empieza el curso el 1 de abril, nosotros siempre recomendamos llegar un pelín antes, como dos semanitas antes de una semanita, sí. porque, mm. por el tema del alojamiento y tal, ¿no, Iván? ¿Cómo lo hiciste? Yo en mi caso exactamente, o hice caso en todo y llegué dos semanitas antes, me parece aproximadamente... ¿Y para qué? Pues para aprovechar esa primera semana que estuve en un hostal, pues buscándome piso, buscando todo la, el instalarme y demás, y así que no se hiciera todo tan agobiante, porque una vez que empiezan las clases, también es verdad que depende de qué escuela, pues son más estrictos con la asistencia, que ya hablaremos luego, y obviamente hay que seguir las normas, y necesitan un poquito de, de tiempo previo para hacer todos los trámites, el banco, la tarjeta del móvil, etcétera etcétera el piso, todo eso. Claro. Sí, veréis que mm. también, también para hacer estos primeros trámites os ayudamos con el colaborador, ¿vale? Ahora lo comentaremos también. Pero vamos, el caso es que una vez os visado de estudiante. si queréis llegar un mes antes a Australia, se puede. Pero tenéis que tener en cuenta que hasta el día que empezáis el curso no se puede trabajar, ¿vale? Tanto el, el main student, el, el estudiante como la pareja, ¿vale? Sí. Entonces, vale, a, a ver si hay alguna preguntita más que queráis que resolvamos. Sí, yo quería aprovechar para comentar también que, que ya que hay tanta gran variedad de, de visados y demás y uno se ajusta a un perfil concreto que lo pensemos muy bien antes de ir, en el sentido de que si yo quiero estudiar y trabajar, pues visado de estudiantes, si solo quiero turismo, pues te pides turismo y si en el caso de las parejas, las parejas. Y el tema es ese, porque a lo mejor pides una cosa y a lo mejor te puedes arrepentir y bueno, aquí estamos invirtiendo dinero y obviamente hay que pensarlo dos veces, simplemente... Pido un poco de prudencia en ese aspecto y que cada uno piense de lo que va a hacer realmente en Australia. Sí, sí, correcto, sí. Iván. Mm. Vale, pues, a ver, eh, bueno, ahora sobre tipos de cursos, ¿vale? Que muchos nos habéis estado preguntando. Eh, bueno, como sabéis, los cursos que la mayoría de los estudiantes realizan son cursos de inglés, ¿vale? La gente que quiere ir a Australia a aprender inglés, normalmente, eh, bueno, hay varios tipos de se hacen cursos intensivos de inglés. Son cursos normalmente de 20-25 horas semanales, depende de la escuela, ¿vale? Y el coste varía mucho, depende de... No tanto de la ciudad, pero sí de cada escuela o de las escuelas sí. que hay en cada momento, ¿vale? Pero normalmente están entre 200-280 semanales, ¿vale? Entonces, en cuanto a los cursos, están el inglés general o para negocios, Cambridge, IELTS, que estos serían los preparatorios, ¿vale? El inglés general sería, pues, eh, bueno, en este curso hay niveles desde el elementary o desde el beginner sí, ¿eh? hasta el avanzado ¿vale? entonces Exacto. el primer día que llegáis a clase os hacen un test de nivel y según vuestro nivel que tengáis cuando llegáis a Australia os ponen en una clase o en la otra si contratáis 12 semanas de curso no significa que las 12 semanas vais a estar en el mismo nivel ¿vale? normalmente según vuestra evolución os van cambiando de clase ¿no? Iván, tú hiciste General English Exactamente, yo me matriculé, me matriculé en un curso General English, el primer día me hicieron la prueba de, de nivel que bueno afortunadamente me metí en nivel intermedio y a partir de ahí pues ya vas escalando a raíz de, de tus de tu actitudes y demás. Yo en mi caso al final de todo llegué al Advance y la verdad es que allí es que aprende con el mero hecho de ir un poquito a clase y de escuchar fuera a los australianos y hablar con ellos ya aprende rapidísimo, o sea no hay que preocuparse por el inglés para nada, ¿eh? eso seguro. Sí. ¿Cuántas semanas hiciste tú? 24 en total, ¿verdad? Eh, sí, sí, exactamente, justo. Mm. Y se te hizo muy pesado porque yo siempre, mucha gente, eh, porque sabéis que entre curso y curso siempre se puede hacer un break de dos meses. Sí, la sí, como máximo. sí. Yo, en mi experiencia personal también yo hice como tú, nueve, o sea, seis meses de inglés y yo recomiendo totalmente el break porque te sirve para recargar pilas. porque quieras <risa> sí. Hacer... Vas muchas horas a clase y, y yo creo que hasta incluso te sirve para asentar conocimientos, para practicar, ¿no? Para ver todo lo que has aprendido. Totalmente. Yo tenía las clases de lunes a viernes, ¿de, de qué hora? De ocho y media a una, aproximadamente, y las tuve durante seis meses seguidas, porque en mi caso, bueno, tuve problemas personales aquí en España y tuve que venirme un poquito antes. Entonces, lo que hice fue quitarme el break, que tenía dos meses, si no recuerdo mal, y lo junté todo, lo uní y tení, tuve seis meses al final de, de clases y bueno, quieras que no, los dos primeros meses muy bien, pero luego también te pesa un poco, o sea que el break es totalmente aconsejable, sin duda. Sí. Sin duda. Sí, yo también lo recomiendo. Sí, sí, sí. Uh -huh. Pues sí, esto sería, chicos, en cuanto al inglés general, ¿vale? Y luego, como os comentaba, están los cursos preparatorios de Cambridge, que normalmente suele ser el first o el advanced, algunas escuelas también tienen el proficiency y luego el IELTS, ¿vale? Entonces, sí que es cierto que para acceder a estos cursos preparatorios el nivel que os exigen es más alto. Al inglés general podéis acceder cualquier persona, tengáis aunque vas a hablar nada absolutamente de inglés, puedes acceder porque hay nivel eh, elemental. pero, por ejemplo, para los Cambridge sí que las escuelas intentar, intentan que haya como un estándar, un nivel mínimo, y también, en realidad, es bueno porque sabes que toda la gente de tu clase, más o menos, vais a tener el mismo nivel. Entonces, sí. te preparan para exámenes oficiales, son cursos muy, muy enfocados a... A luego a la prueba, tanto, bueno, como os comentaba el Cambridge y el IELTS. Esto en cuanto a los cursos intensivos de inglés, ¿vale? Eh, vale, luego están los cursos BED o TAFE, ¿vale? Estos cursos serían como el, el equivalente a la formación profesional en España, ¿vale? Entonces, normalmente, bueno, hay varios tipos de escuelas, BED y TAFE, ¿vale? Eh, los cursos, las escuelas TAFE son escuelas privadas, Vale, y dentro de estas escuelas habría como dos tipos. Hay escuelas en las que solamente tenéis que ir a clase una vez por semana, que serían los cursos que decimos de business, management, accounting, de deportes, eh, de sports and recreation, como veis como en, en la diapositiva. ¿vale? Entonces, esos cursos, los que vais una vez por semana, tenéis que tener en cuenta que la calidad de la enseñanza pues, es bastante limitada. Más que nada por eso. O sea, mucha gente es verdad que esta, eh, estos cursos los hace. Los cursos sobre todo más baratos que veáis. Mucha gente sí. los hace más, por a lo mejor, por tener un visado estudiante que por, que por lo que vais a aprender en realidad. Obviamente, si te lo tomas en serio, siempre vas a aprender, porque si haces un curso de business, siempre vas a aprender vocabulario relacionado con el área de estudio tal, pero si una persona ha hecho ad en España y luego se va a hacer un, un curso BED de business en Australia, que equivale a un FP, tenéis que saber que en cuanto a contenido, nos van a, nos van a enseñar nada que no sepáis ya. Obviamente, vocabulario y tal, sí, pero, pero tenéis que tener en cuenta esto, ¿vale? Y luego estarían los cursos BED en escuelas eh, más competitivas, ¿vale? Son, el precio es un pelín más elevado. Estaríamos hablando que los cursos eh, más básicos a lo mejor cuestan a los, unos 3.000 dólares por seis meses de curso y los cursos BED más competitivos a lo mejor cuestan unos 5.000, desde los 5.000 hasta... hay más caros, ¿vale? También uh -huh. veréis que en los cursos... Bueno, y luego están los cursos TAFE, que son como instituciones del, son instituciones del gobierno, son cursos muy reconocidos por las empresas en Australia y también son cursos mucho más competitivos, ¿vale? En estos tendríais que ir a clase mínimo dos, tres veces por semana y también tienen un contenido muy práctico. A lo mejor al final del curso no, no, no tenéis que hacer exámenes, como estamos acostumbrados en España, pero sí que durante el curso tenéis que hacer muchas prácticas, trabajos, con lo cual yo lo veo una, un método de enseñanza muy interesante también, ¿vale? Y bueno, estos TAFE y los ver más competitivos de TAFE ya serían a lo mejor de childcare, eh, hospitality, eh, cursos de automotive, mecánica, ¿vale? Son cursos que realmente luego en Australia sí que os pueden abrir las puertas eh, laboralmente. Entonces, mucha gente eh, es cierto que cuando viene a Australia al principio decide hacer un curso barato y luego se da cuenta que quiere quedarse más tiempo y ya realiza un TAFE. A lo mejor a veces si tenéis pensado quedaros... Mmm, mucho tiempo vale la pena invertir un poco más al principio si os lo podéis permitir y hacer un curso que realmente valga la pena, que no invertir dinero en un curso que luego no sirve para nada. Sí. Vale, vale. Eh, y luego, universidad, tenemos a un chico Marcos que sé que está por aquí, que él quiere estudiar en la una universidad, una, una, una, una, un grado, un máster y tal. Bueno, eh, como sabéis, la educación en Australia es bastante elevada, ¿vale? Un máster os puede costar a partir de 10.000, 16.000 dólares el semestre, ¿vale? A lo mejor un curso de tres años, un bachelor os puede salir por 60.000, 70.000, o sea, son caros, pero sí que es verdad que universidades reconocidas mundialmente y, pues, bueno, la verdad es que sería una muy buena, ¿vale? Comentaros que las universidades, y, sobre todo los cursos TAFE y universidades, empiezan siempre en los meses de febrero y julio, y tenéis que tener un muy buen nivel de inglés para entrar, os pedirán un certificado de inglés, como el AIS, como el, Cambridge, el avanzado, o cualquier equivalente. vale eh, y Bueno, si queréis más información de los cursos, ya sabéis, os seguís como siempre a YouTube, y nosotros os enviamos toda la información y os explicamos bien todos los tipos de cursos. Vale, me preguntan por aquí... Eh, ¿Qué duración ¿Hay? tiene el visado estudiante? Como, como os comentaba, chicos, hoy eh, se ha ido la diapositiva. Presentación. Se ha ido, se ha ido. Segundo. Ahora. Estamos aquí, ¿verdad? Vale, perfecto. Aquí, vale. Eh, sí, antes. Bueno, una, respondo antes a una pregunta, ¿qué duración tiene el visado de estudiante? Como hemos comentado, es la duración, o sea, el visado de estudiante siempre va en función de los cursos que hagáis, ¿vale? Entonces, como sabéis, cuando estudiáis, el mínimo son tres meses, la acción siempre os regala un mes extra, ¿vale? Si estudiáis tres meses, tendréis cuatro meses de curso. Si estudiáis seis meses, podéis hacer un break entre curso y curso. Tres meses de curso, dos meses de vacaciones, tres meses más de curso y un mes de extra. Vale, o sea, se pueden hacer muchas combinaciones. O hay gente que dice, vale, yo primero estudio un curso de inglés de tres meses para meterle caña y luego me voy a un curso BED, que creo que me va a venir bien hacer un curso, bueno, de lo que sea, de business o lo que sea. Entre el curso de inglés y el curso BED también se puede hacer un mes de vacaciones o dos meses de vacaciones. Sí, Laura. Laura, yo también quería, vale, quería apuntar que... Sobre... Sí, Laura. Sí. que Quería quería apuntar que es bueno que, que también seamos un poco conscientes y que yo, por ejemplo, al principio me acuerdo que te pregunté que me quería sacar el máximo de, de visado posible y demás, que obviamente nos dejamos llevar un poco por la ansiedad y por las ganas de estar ahí mucho tiempo, pero bueno también ser prudentes y sacar unos mesecitos unos nueve meses, por ejemplo, yo creo que está bien, cosas así. Y que siempre estamos a tiempo de prolongar el, todo el visado y contratar más y más. Lo que no se puede es lo contrario, o sea, si una vez que contratamos tenemos que ser conscientes de lo que contratamos porque si luego no nos gusta, que no va a pasar, pero puede pasar, es más difícil deshacer eso que, que no hacer. Así que recomiendo eso. Claro. Sí que es que toca al principio mucha gente venimos seis meses, nueve meses o Incluso un año, cuando estás en Australia y ya quieres renovar, sí que son los casos de gente que a lo mejor renueva por dos años, porque ya estás en el país, ya sabes que te gusta, ya sabes lo que da, ya tu estabilidad. Entonces, esta gente normalmente suele renovar más, pero sí que es cierto que al principio, pues eso, lo normal son seis, seis nueve meses. Yo tampoco recomiendo la gente que me dice voy tres meses y estoy cuatro. En verdad a mí me parece muy poco tiempo porque ten en cuenta que cuando tú llegas a un sitio nuevo siempre tienes un periodo de adaptación en el que tienes que encontrar trabajo, tienes que encontrar alojamiento, te haces tu, tu círculo de amistades y tal, ¿no? Y cuando os pues, acaba el visado, entonces... a mí cuatro meses particularmente me parece poco, pero bueno, de todo hay. Sí. Vale, a ver si hay alguna... Una preguntita. No, una pregunta que tengamos que, que responder? Están las chicas ahí por el chat a tope, muchas gracias. He visto que está Laura por ahí. Hola, Lauri, ¿cómo estás? Lo no, del trabajo, eh, trabajo. Vale, entonces, Work and quality. No, es que te escucho mal. Que una, no, una, vamos a comentar ahora la Work and quality, sí, que seguro Sí, que sí vale. vale, vale, vale. Seguimos, seguimos. No, dime, dime, Iván, perdona que te he cortado, dime qué querías decir. No, que un usuario comentaba que sí es posible vivir con las 20 horas semanales trabajando y que yo quería, quería apuntar que de sobra, o sea, de los trabajos más básicos que por ejemplo en España en otros países no están bien pagados, allí el salario mínimo es bastante alto, no sé si mínimo mínimo como unos 15 dólares la hora, así que con eso te da para, vamos, para toda la semana tienes y tienes tus caprichitos. Y tiene incluso para ahorrar, o sea, que, que sin duda se puede. Sí, ahora, ahora comentaremos todo porque ah, sí es verdad que con, con las 20 horas semanales sí que sí que da. Ahora sí. lo comentamos. Vale. voy a explicar un poco el tema de la Workout Holiday, vale porque sé que muchos estáis interesados. La verdad que esta visa, para la gente que quiere ir a Australia a trabajar y a viajar, es una muy buena oportunidad. Los que controláis el inglés, eh, bueno, está genial, podéis estar en un año. Y si no me equivoco, a partir de hace poco, eh, bueno, ha salido una nueva, eh, una nueva ley que se puede renovar el, el visado Work and Holiday. Entonces, es una buena muy buena opción. Lo único que tenemos que tener una, cumplir una serie de requisitos. Sobre todo la edad, estar entre 18 y 30 años, quizás lo amplíen a 35, me parece. Eh, y hay que reunir una serie de documentación, como es la carta de, de apoyo del gobierno. Eh, hay que tener un certificado de inglés que puede ser un 5,5 de IELTS eh, o el equivalente bueno o un ADVANCE o el equivalente del TOEFL. Hay varios tipos de exámenes que se pueden eh, presentar. Uno de los requisitos imprescindibles que mucha gente nos pregunta es que se tiene que solicitar desde fuera de Australia. Eh, no hace falta que estéis en España, podéis estar en Bali o en Nueva Zelanda, donde sea, pero no podéis estar en Australia. Y en el momento de la solicitud en, tenéis que adjuntar también un, un extracto bancario en el que, que tengáis más de 5.000 dólares australianos vale eh, bueno también tenéis que tener educación superior como lo he comentado eh, me parece que son mínimo dos años de universidad o un fps de grado superior también creo que se puede vale y como os comentaba bueno ya os digo 12 meses eh, hay 60, 60 plazas para españoles vale pero solo se puede trabajar seis meses para cada o sea con cada compañía vale es decir no podéis estar seis meses trabajando para la misma empresa ¿Vale? Y si alguien que también se ha dado al caso, quiere venir con la botanjol y quiere estudiar inglés, podría estudiar un máximo de cuatro meses. ¿Vale? El importe son de 440 dólares. Eh, y el principal inconveniente, creo yo, es que somos muchos los españoles que, que, que ahora aplicamos a este visado. ¿Vale? Por ejemplo, yo sé que Chile todavía queran visas y tal, pero España, eh, el año pasado, en la solicitud, la convocatoria se abrió el 1 de julio del 2016 y a fecha del 1 de agosto ya no quedaban más visas entonces sí que tenéis que tener en cuenta que si queréis solicitar esta visa prepararlo todo con antelación y el 1 de julio aplicar porque si no es una buena opción para ir a Australia y mucha gente el primer año eh, recuerdo que yo la pedí y no se no se terminaban duraron hasta noviembre me parece y claro porque no era tan conocida, pero ahora que ya, que la gente ya está más atenta y que sabe que los trámites no son tan, tan complicados, si sabes inglés y tienes los requisitos, es fácil aplicar al visado. Vale, ahora vamos a lo interesante. ¿no? Sí, sí, sí. Esto fue un apartamento que de hecho conseguí este currito. Porque ahí en Australia el trabajo se consigue mucho también con tacto. La, la barbacoa o el tema de ir a clase, ya simplemente alguno que se va y te deja tu puesto, el puesto de trabajo libre, pues gracias a eso conseguí este trabajo, era de cleaner, tenía que hacer las habitaciones, me pagaban, no recuerdo, pero 20, 22 dólares por habitación, no era por hora, pero bueno, que para empezar, y no te pedían inglés, porque lo, los que me contrataban eh, hablaban español, o sea que eran hispanos, y no, no hubo problema con el inglés, porque yo cuando llegué, obviamente, mi nivel de inglés era bastante más inferior que el de ahora. Entonces, pero bueno, eso me salvó me salvó de mucho, la verdad. Qué bien, qué bien, Iván. Oye, ¿y qué tardabas sí. más o menos cerca de la habitación? Porque si te pagaban 22 la hora... Disculpa, disculpa. ¿Qué tardabas ¿Repite? más o menos en...? Ah. en... Hombre, eh, partiendo de la base que yo nunca he trabajado de limpiador en España, ni, ni nada que se le parezca, pues obviamente ellos la verdad que fueron amables, me decían, mira, eh, tú tómate de tu tiempo, porque aquí te pagamos por habitación, o sea, yo me podía tirar todo el día que me iban a pagar lo mismo, si solo hacía una habitación. Entonces no recuerdo, pero no llegaba a las dos horas, más o menos, una hora y media, iba bajando el tiempo poco a poco, pero el sí. primer día sí tardaba una hora y cinco más o menos, hasta que le pillaba, sobre todo las sábanas, que son... Son muy fastidiosas de hacer. Claro. Y lo hacías tú solo, bro? claro. Sí. sí. ¿no? Pues lo, claro que lo hacía yo solo, éramos un grupito de como de ocho, así más o menos, trabajadores y nos sacaban como los toreros a la plaza y cada uno que se busque la vida limpiándola y así fue, fue muy divertido. Sí, bueno, sí. yo también me acuerdo que la primera vez que fui a Australia, que estaba estudiando, eh, también estuve trabajando en un hotel de Byron Bay, un hotel súper guay. Me encantaba el hotel, como era, decorado así con eh, pues bueno, todo de naturaleza, ¿no? todo de surf, eh, playa. Y trabajaba también limpiando habitaciones, pero trabajamos en grupo de dos. Y entre semana me da ahora 22 dólares, sábados 4 y domingos 32. Dólares la hora, o sea, hacíamos como 4 horas al día. Y luego en Australia hay una cosa, bueno, en los public holidays. Eh, en, las, en los días de vacaciones, normalmente en todos los sitios pagan doble o a veces triple. O sea, yo he llegado a cobrar la hora a 48 dólares. ¿vale? Con lo cual, si me preguntáis, me preguntáis si podéis... Obviamente depende de cada persona. O sea, hay gente que a lo mejor se va a conformar con lo primero que, el, que encuentre, que son 15 dólares la hora. Pero si seáis espabilados y os movéis, o sea, hay trabajos sí. o sea, pueden llegar a pagar hasta 25 dólares la hora, 30 dólares la hora. Entonces, siempre hay que moverse. Lo que dice Iván es súper importante. Los contactos el estar, el hablar con gente, el ofrecerte a personas que conoces, que se tienen que se pidan a España, que pueden dejar su trabajo, eso sí. también es muy importante. Y sobre todo también la actitud de cada uno, el cuando, Sin duda. porque desde España es, es difícil buscar trabajo porque en, las cosas van muy al día, el primero que llega al restaurante y se presenta y ven que eres un tío echado para adelante que, y que, que dominas el inglés. Eh, Obviamente, si tienen a un tío ahí que puede empezar mañana y tú estás escribiendo desde España, van a contratar mucho antes al que esté ahí. Entonces, lo el, el consejo es ir a Australia, hacer sí. un currículum y patearte la ciudad y puerta... O sea, sí, Laura, yo quería quería quería comentar que es muy importante la actitud y el quitarse la vergüenza y que allí lo que no funciona en nuestro país o en nuestros países, allí funciona, que allí vale todo. O sea, es decir, yo recuerdo que encontré trabajo de camarero pues enviando mensajes pues, a través de una aplicación, en Facebook también, mira a este amigo de no sé quién, envías un mensaje y te puede salir un trabajo. O sea, allí sí. lo, el mínimo detalle te puede salir un trabajo. Hay que aprovechar todo, todo. Sí, es verdad, Iván. Sí, sí. Sí, sí. Y si no, pues la gente que a lo mejor dice... Es, es cierto que la gente que a lo mejor vamos con un nivel más inferior de inglés... Eh, no podéis estar cara al público, no podéis estar sirviendo porque no, o de recepcionista porque no, no podéis entender. Entonces, de cleaner, como, al, como hiciste tú, Iván, al principio, a lo mejor no se requiere tanto el inglés, pero sí que se requiere a lo mejor que seas más escabilado, que, que seas más activo, ¿no? Entonces, podrías hacer este trabajo. O yo siempre lo digo, yo tengo una amiga en Byron Bay que está dando clases de flamenco, o sea, otra que está dando clases de baile, o sea, es buscarte la vida y ver para qué eres tú, ¿no? Que se te da bien y hacerlo, sí. dar clases de español o cuidar niños, o... Yo tengo gente que ha estado trabajando de mudanzas, dejar dinero... O sea, hay infinidad de posibilidades, o sea... El inglés obviamente es muy importante, pero al principio, cuando no, cuando no tenéis el inglés tan bien podéis hacer otro tipo de, de trabajo también. ¿Vale? Y lo que comentaba Iván también, hay que encontrar trabajo... Eh, mm. Todo vale. Colaborador, en los YouTube sabéis que organizamos siempre actividades, barbacoas excursiones y tal, siempre pues yo creo que asistir y conocer gente siempre viene bien por el tema de de esto, de, de conocer gente, contactos y al final te, te puede servir de ayuda páginas web también eh, sí. cuando lleguéis a Australia mm. la aplicación Gumtree yeah. la, la famosa Gumtree ahí Exacto. se encuentran muchos trabajitos, la verdad que son, pueden ser un poco más esporádicos que si lo comparamos con Seek Jobs o cosas así, que la verdad que se diferencian que uno, digamos, es más. Son trabajos más estables, de alguna forma, el jobs y el Gumtree, pues son trabajos que salen rápido y se van rápido. O sea, hay que estar atento y te puedes ganar unas propinillas a la semana que van muy bien. Exacto. Pues los redes sociales, nosotros también hay grupos en, en Facebook, por ejemplo, de españoles en Australia, o chilenos en Australia, latinos en Sydney, o nosotros también tenemos un grupo que se llama ayuda Australia, y siempre sí. es que nos enteramos a alguien de de trabajo siempre solemos postear para que se entren todos los estudiantes o sea es mover chicos ya vale nos dicen aquí una pregunta curiosa en el chat que gracia, sí. que el acento australiano es es fácil de entender depende como ya no. depende de, cómo es no. Que, ¿no? ¿Ya? No. ¿Es de la dicho en la mañana igual yo es que casualmente mi pareja y yo vivíamos con, con cinco australianos más, más, o menos, en la casa. Y, hi, mate, hi, mate, how are you doing, mate? Todo el acento ese, ya al final, bueno, el primer día no entiende ni a la semana. Y la verdad que te cuesta, te cuesta bastante. Y aparte que crean sus propias palabras. Y, pero lo bueno de todo esto es que si consigues entenderles, que al final lo consigues, ya puedes entender todo lo que quieras. Oh. La verdad que si una vez pasas esa prueba, pues decirte donde sea que ya lo vas a entender sí, todo. Sí. Yeah. No, la verdad que es cierto que tiene un acento muy peculiar, pero, pero bueno, es hacerte al oído. El primer día no te vas, sí. a, no vas a pillar ni una, pero luego a la semana pues obviamente ya vas a entenderlos Mucha gente nos pregunta también, oye, en, en los cursos, ¿cómo es el inglés australiano? No os preocupéis que en, en el curso de inglés, el inglés de, es el británico, o sea vosotros van a enseñar el inglés eh, legítimo sabes que nos van obviamente siempre pero también forma parte de su cultura no siempre te, te enseñan un poco pues las palabras que usan ellos no como el slang siempre vas a aprender pero bueno ya que estás en Australia también vas a aprender un poco de, de su de su slang pero chicos no os preocupéis que, que no no, no, no. Lo, lo vais a coger mm. vale y Va. Súper importante, ¿vale? Sabéis que, bueno, una de las cosas que, que tiene su YouTube es el tema del colaborador, ¿vale? Eh, bueno, la figura del colaborador es siempre un estudiante que ha estado, lleva como mínimo un año, dos años viviendo en la ciudad donde vais a ir y lo bueno que te es que se conoce la ciudad perfectamente y sobre todo que ha pasado por donde, por donde estáis vosotros, ¿vale? Porque llegar a un país donde no conoces a nadie, no, no tienes idea de nada, algunos de vosotros habláis el inglés flojo, y tener una persona que te ayude a realizar los primeros trámites, la verdad que, que es una ayuda es una ayuda muy grande, ¿vale? Lo que los colaboradores, nosotros los listeners, os ponemos en contacto un mes antes con ellos y os ayuda a la, os ayuda a organizar la llegada. Pues cómo llegar desde el aeropuerto a la ciudad, eh, os recomienda hostales en cada ciudad donde, donde podéis quedaros la primera semana y a partir de ahí empezar a buscar alojamiento. Y os acompaña al banco también a abriros la cuenta, comprar la tarjeta SIM y tal, ¿vale? Entonces, con el, con, el, con el colaborador que dais el primero o el segundo día después de llegar. Y, y luego, bueno, normalmente si tenéis algún problema, eh, se lo podéis preguntar al colaborador o siempre os avisa de las actividades que hacemos en Australia y tal. Bueno, no luego también nos orientan en la búsqueda de, de alojamiento y trabajo. Es muy importante decir que no os garantizan nada, ¿vale? Porque mucha gente lo confunde con que le van a dar una casa o un trabajo. Nosotros no somos de agencia ni de... Ni de acomodación ni de empleo, ¿vale? Pero sí que es cierto que tener una persona que te diga, mira, tienes que buscar en estas webs, o como decía Iván, en el gantry o en estas webs, buscar alojamiento o esta zona es mejor para vivir que la otra. Pues la verdad sí. es que siempre viene. La colaboradora en mi caso fue Yolanda que de aquí le mando un saludo y para mí obviamente es como un, un accesorio, es, es un salvavidas que a lo mejor es, es como una amiga también no en mi caso que fue femenina que le pide cualquier consejito, te lo da y aparte yo el, el, el día después de llegar pues yo estaba completamente solo, yo no tenía amistades allí. Y la verdad que allí cualquier cosa, si estás solo, se valora. Y para mí Yolanda pues, fue mi apoyo. Y al día siguiente ya tenía la tarjeta bancaria y el número de teléfono australiano. Porque yo también no tenía ni wifi, ni internet, ni nada. Y eso me ayudó muchísimo. Infinito. Yeah. Sí, la verdad que, que viene genial. Y mucha gente, bueno, tú no sé cuándo llegarías, pero la gente que a lo mejor llega a las 6 de la mañana, si el colaborador ah. por curro ese día puede quedar, pues igual por la tarde ya tiene la cuenta bancaria. Y el y todo lo que tú comentabas. Claro, claro, yo en mi caso llegué a las 12 de la noche y llegué directo al hostal a dormir y ya fue hasta el día siguiente cuando pude contactar con Yolanda, en este caso. Genial. Pues sí, mira, me algo que el algo interesante. Para pagar el alojo suelen ser como en España, el contrato de seis meses... Mira, en Australia funciona todo en una casa. Normalmente vas a tener que pagar eh, como dos semanas de fianza por adelantado y luego el posaje se semanalmente o cada dos semanas. No hay contratos eh, tan largos. Normalmente si tú... ¿Qué te dicen por ahí? <risa> Me han preguntado que cómo son los australianos y le he puesto que es muy guapo. <risa> Qué bueno. <risa> bueno. Os comento eso, ¿vale? Que siempre, eh, cada dos semanas... Y mucha gente nos pregunta también si es recomendable buscar alojamiento desde España. Yo siempre digo que no, ¿vale? Primera, porque normalmente es... Bueno, tendrás que ver con quién vas a vivir y también ver cómo es la casa porque las fotos que tú vas a hacer de llegar a Australia y que no se parezcan en nada. Y también normalmente te pedirán que des dinero por adelantado y claro, yo no sí. me fiaría y no daría dinero en España por adelantado a ningún particular que no. yo no conozca. Entonces, como os digo, también esto funciona muy al día. O sea, es puerta a puerta, a lo mejor sale un anuncio en el periódico de una habitación y al día siguiente tienen 10 personas visitándola y el que más le gusta el casero, ese se queda. Funciona así más o menos, ¿no, Iván? Tú que también buscas... Sí, sí, paciente? sí. Lo has descrito a la perfección. Yo también antes de ir estaba preocupado por el alojamiento y demás, pero allí las cosas son tan volátiles, son tan dinámicas, son tan rápidas, que allí tienes que estar pegado a las aplicaciones. A mí en este caso Flatmates fue la aplicación que me ayudó. Me hice una cuenta premium también, porque quieras que no, eso te ayuda a poder contactar con, los, con, los, con las propiedades. Y una vez que ya me la abrí, me, la, me encontré de la casa muy, muy rápido. En apenas dos días así encontré lo que yo estaba buscando. Obviamente, cada uno ya tiene que ver la renta que está dispuesto a pagar y la ubicación, obviamente. Claro. Hombre, en tu caso, tú fuiste un caso especial, porque tú la verdad que fuiste sí. te, te genial. Tú te pillaste una casa para ti. Claro, claro, sí, sí, mis filtros eran también, mis filtros eran, como vi con mi pareja también, buscaba de couples, de parejas, y obviamente buscaba, pues, un poquito más de privacidad, quería el baño privado también, y bueno, viendo los precios, algunos se disparaban, pero si buscabas bien, y a lo mejor te metías un poquito más al interior, pues, la verdad que los precios, eso también es un buen consejo, que si os vais un poquito más para adentro, que no estáis en la costa, que aparte de ser, entre comillas, más australiano, conocen más australianos, pues es más barato la vida allí, porque no todo el mundo quiere vivir más adentro. Pero en mi caso, la verdad que fue una experiencia, gracias a eso, fue muy fue única. Claro. Pues sí, Iván, lo hiciste muy bien, la verdad. Sí. Yo recuerdo que me enviasteis las fotos de la casa. Y ah, era una sí, sí. sí era de hecho... Verdad. De hecho lo hicimos con una real estate, con una inmobiliaria y seguimos los pasos que son más formales obviamente, tienes que firmar todo y bueno, en mi caso también tuve que, que justificar mi, mi, mis ahorros, perdona, y, pero bueno, tampoco son muy estrictos con eso, la verdad es que con que le enseñes el móvil y tenga unos cuantos ahorrillos ya es suficiente, no, no se pusieron demasiado, no querían demasiado, porque ellos por ejemplo, los españoles... Eh, Le gustábamos, o sea, a mí me, me dijo, yo con los españoles encantado y prácticamente fue sin mirar nada, me dejó entrar a la casa. Genial, tuviste suerte. Sí, sí, sí. Perfecto. Vale, pues vamos a hablar sobre los costes, ¿vale? Para, para, bueno, el dinero que necesitamos para ir a Australia. Bueno, como sabéis, el tema de la inversión inicial es bastante grande porque hay que pagar también el tema de los cursos, ¿vale? Entonces, básicamente sería el visado estudiante, que son 550 pruebas médicas que normalmente ya no las piden y los ah. billetes como comentábamos antes os pueden salir un billete de ida por 700 pero si lo contratáis con, con menor antelación a lo mejor puede costar más de 1000 euros vale eh, y luego el coste de los cursos vale normalmente cuando se contratan tres meses de curso se paga por adelantado si contratáis más tiempo ya se puede pagar fraccionado vale y luego el coste de la habitación Chicos, hay que decir que estos costes son bastante relativos a a la ciudad, sí, ¿vale? Sí. Una habitación individual. ¿Tú, ¿Tú qué pagabas en la tuya, Iván? Bueno, o los que los que yo, en la ciudad se pagaban. Claro, yo vivía con mi pareja y los dos pagamos 105 dólares. O sea, 210 dólares a la semana con todo incluido, con internet y con el baño privado. O sea, solo compartíamos pues el living room y la kitchen, vamos, nada más. Está genial. Está sí, genial. está muy bien yo, de precio. Ejemplo, viviendo en Byron Bay, he eh, pagado 180 eh, uh -huh. por habitación. Éramos, era una casa pequeña, vivíamos dos chicas teníamos nuestro jardín delante de la playa. Muy bien, pero sí que es cierto eh, que si os vais a ciudades como Sydney, por ejemplo, eh, la liquidez es mucho más caro. O sea, por 180 probablemente no encontréis una habitación eh, individual, tendría que ser compartida. Si os vais a la individual ya serían 250 mínimo eh, y de ahí para arriba. También depende mucho de la zona, ¿vale? Eh, depende de donde viváis, es pues como de, ah, si tú alejas un poco del centro, siempre, siempre, como en todas las ciudades del mundo, el alquiler va a ser más barato. Uh -huh. ¿Vale? Luego comida, también es muy relativo, vale y, y depende mucho de, de lo que comamos cada uno y de los vicios también. Hay que decir que, por ejemplo, el alcohol y el tabaco en Australia son carísimos, un paquete te cuesta 25 dólares y, y, y el alcohol también es bastante caro. Pero bueno, en cuanto a la comida, siempre hay truquillos como en todos los sitios, este supermercado barato, Exactamente, yo Laura, en mi caso, yo llegué la primera semana y más o menos con los precios son diferentes y yo fui al Woolworth, que es una de las cadenas más, más populares allí junto con Coles. y la verdad que en Woolworth, por ejemplo, se nota mucho, la calidad es muy buena, pero también el precio es más elevado y luego pues encontré Aldi, el Aldi, no sé si lo conocéis, Aldi y ahí está a mitad de precio todo, está súper bien, la calidad un poquito inferior, pero te ahorras la mitad de la sexta semanal, o sea, literalmente. Sí, es cierto que los precios hay mucha diferencia. También es cierto que en el Aldi, por lo menos en el de Bayern no había de todo, había cosas que no tenía, tenías que ir al Woolworth, al Bullworth. Exacto, pero, sí. Pero ¿sabes qué pasa sí. también? Que a mí muchas veces me preguntan, oye, y en Australia la vida es tan cara, y en realidad cuando llegamos de España y vemos los precios, la primera impresión es que es muy caro, porque, a ver, una cosa que cuesta 7 dólares, en verdad son 3 euros. Tío. Sí, sí, ¿Sabes? sí. sí, sí. El cambio en euros es mucho. Y también cuando tú estás en Australia y te das cuenta de lo que se cobra la hora y de lo que cuestan las cosas, al final yo creo que, que en España incluso es más. Hay cosas que son mucho más caras que allí. Correcto. Te paras, una vez estás trabajando, porque 20 dólares la hora, o sea, en España 20 euros la hora, siguiéndome, no yo... cobra nadie. Yo sinceramente Laura, haciendo balance, pagaba poquísimo de alquiler, o sea, 105 dólares a la semana es poquísimo, no sé, 60 y poco euros así, o sea, lo multiplicas por 4 y es que no te sale nada, te sale 200 y poco, y al final pues todo, también la cesta de la compra semanal, en mi caso en el Aldi, al final no sé, pero unos 500 y poco euros ya estaba viviendo bien, o sea, no, no tiene problema, o sea, que es un alquiler, una cosa que, que tampoco es para asustarse, obviamente hay que seleccionar bien, pero... Pero muy bien. Vale, vamos a comentar un poquito. Bueno, como veis, a voy a poner la siguiente diapositiva que a mí me encanta: la de las sustancias. al tarda mí... que y se está el está al lado pero bueno si veis la, de, la dimensión y hay la mitad de habitantes que España o sea desierto la mayor la mayor parte de concentra está este como a las ciudades y heavy la foto eh me oís chicos bueno, sí sí ¿no? te escucho Laura Vale, perfecto. Pues, chicos, vamos a comentar las ciudades, ¿vale? Si quieres empezamos por Gold Coast, Iván. ¿Hola? Sí. Eh, a ver, eh, bueno, empiezo contándolo yo. Eh, bueno, como sabes, Gold Coast está situada justo en la costa este, está justo un pelín abajo de Brisbane. Eh, lo sitúo por aquí, más o menos, donde está el punto rojo. Y bueno, es típica ciudad, como digo yo, de vacaciones. Yo siempre la comparo con Benidorm. A mí me recuerda mucho el tema del centro, los rascacielos, eh, pero también tiene tiene muchísimos elementos de playa que puedes estar en el centro donde están las escuelas, que es el sitio más turístico, pero si quieres más tranquilidad te puedes ir hacia el sur, Miami o Barley Head, ¿no, Iván? Increíble, sí, sí. A mí Barleyhead, la verdad que fue el punto que más me gustó. Yo concretamente vivía en Ashmore, que era como un suburbio cerca de Southport, era un poquito más al interior, y tienes toda la costa, no sé cuántos kilómetros son de costa, pero infinita la playa que hay, y para la mente de las olas, ya lo reitero, que es increíble. Y, no sé, todo el turismo que hay es impresionante, la verdad. Y el Paradise es como el Miami de Australia, los edificios altísimos, los rascacielos y tiene la playa justo enfrente, los comercios, toda la vida nocturna se concentra ahí en Surfers Paradise también. Y es, es que increíble, es increíble. Sí, que tienes dos opciones. ¿no? si te gusta la marcha puedes vivir cerca de Surfer, o si te gusta la tranquilidad, irte más hacia la zona donde tú vivías. Exactamente, sí, sí. Y luego ya también... ...un poco el contraste de... ...no sé, a partir, digamos, de Broadbeach... ...de Broadbeach, perdón... ...hasta South, por así... ...es como más turístico y demás... ...y luego ya te vas como para Head, Culangate y demás... ...y se vuelve todo más salvaje... ...se vuelve todo más, digamos, australiano... ...más osy ...y es, es enamora el sitio... ...a mí me encanta. Sí. Y la verdad también que... ...bueno, cuando te vas hacia el interior... ...también hay muchos parques naturales... ...yo, yo sí. siempre recuerdo que, que los domingos... ...a lo mejor nos vamos a pasar el día... ...una cascada de picnic... O sea, hay sitios muy chulos también en el interior para visitar, que no solo la playa. Oye, ¿y el clima qué? Porque tú fuiste invierno. ¿Era muy duro el invierno? Claro, a mí particularmente me gustó más el invierno, la verdad. A mí es, había, estaba todo más, había menos gente, obviamente. Y digamos que, por ejemplo, en este caso, para mí, como yo buscaba una vivienda pues, un poquito mejor, obviamente hay menos gente y hay más, más oportunidades de vivienda. Así que y el clima, pues ya te digo, súper cálido, o sea, súper cálido, a ver que con esta chaquetita por la noche va muy bien, y no sé, tampoco, allí como hay dos, digamos, dos temporadas, dos sesiones, tampoco se diferencia, no hay cuatro estaciones bien marcadas, sino es como verano y primavera, pues yo digamos que fui en primavera y la verdad es que no, no se nota la diferencia, está muy muy bien. Ya, encima hace años que el otoño de allí yo también estaba y me acuerdo que hizo un montón de días de sol, podía surfear sin sí, el sí, sí, sí, prácticamente sí. hasta junio que la verdad que es Por la mañana no, pero a mediodía, a pleno sol. Eh, nos preguntan por aquí, muy interesante, eh, ¿qué tal la vida es en Golcos en invierno? Ya lo hemos comentado. Sí. Eh, bueno, como veis, hay muchas ventajas, pero también hay que decir que en Golcos hay el inconveniente de que, al ser un sitio tan turístico, eh, la principal eh, economía es la, la, la hostelería, entonces ¿qué pasa? que la temporada empezaría en septiembre-octubre y acaba yo creo que más o menos después de Semana Santa no mediados de marzo o así entonces claro, la gente que a lo mejor llegáis a Golcos en abril-mayo, tenéis que tener en cuenta que es como llegar a un sitio como Benidorm en pleno noviembre o sea, no, obviamente no hay la misma oferta laboral que tenéis si vais en plena temporada alta eh, que en España sería eh, junio, mayo, junio y en Australia sería eh, octubre o así, en septiembre, de octubre, ¿no, Iván? ¿Tú qué opinas? Exactamente, cada uno, como ya dije al principio, tiene que poner la balanza y ponderar un poco lo que quiere y si buscas tranquilidad y buenos precios en todo, entre comillas, pues te vas en invierno, obviamente el trabajo disminuye y en verano pues está todo más saturado, pero eso te da la garantía de que puedes encontrar trabajo más rápido, es un poco lo que tú, lo que tú busques más o menos. Y las olas hombre, en invierno son mejores, eso sí, ¿verdad? Ya. Eso sí, tú lo habrás rozado por eso, porque en invierno habrás surfeado, Hombre, solo no, porque Barley va mucha gente, pero sí que sí es cierto que, que en que los meses turísticos de diciembre a enero, que aquí sí. es julio y agosto, que es cuando los niños tienen vacaciones, está, hay muchísima gente, la verdad que hay veces que hay demasiada gente. Exactamente. Vale, eh, luego vamos a hablar de Sydney y Melbourne. Bueno, como sabéis, Sydney, todo el mundo creemos que es la casa, no lo es, es Canberra. Pero, bueno, yo creo que es la ciudad más conocida de Australia, ¿no? Eh, bueno, sabéis que tiene la icónica Opera House, el Harbour Bridge. Eh, en cuanto a ciudad, pues mucha oferta laboral, tanto en cine como en Melbourne, mucha oferta de ocio también, mucha oferta cultural. Eh, que a lo mejor en Brisbane, esta oferta de cultural no tenéis tanta, en cine hay más cosas que hacer. Eh, pero bueno, bueno, muchas escuelas también, trabajamos con muchísimas escuelas, tanto en el centro como los barrios de playa, Manly y Bondi, que, que bueno, ya os digo, ni si tenéis el centro de la ciudad donde podríais vivir, pero luego también está Bondi Beach, una playa muy famosa, yo creo que la más conocida de toda Australia, donde también podéis vivir. Si os gusta la ciudad, pero soy más de playa, pues también está bien. O si no, Manly Beach, que también es muy tranquila. Lo único que a Manly, para desplazaros hasta el centro, tenéis que ir en barco, tenéis que coger un barco de 20 minutos. Entonces, la gente que quiere estudiar en Manly, yo recomiendo que viva en Manly, que intente trabajar en Manly, porque si no. Al final es que coger cada, cada vez el tren eh, o el perro en el barco. Inconvenientes es sí, eh, el tema de los costes de alquiler, ¿vale? Yo creo que, bueno, según nos cuentan los estudiantes, yo creo que es la ciudad de Australia donde el alquiler es más caro. Como os decía antes, una individual por menos de 50, no la vais a encontrar. También hay gente que tiene fuerte y encuentra algo individual por 180, pero... Pero bueno, eh, no es lo común, ¿vale? Pero ya os digo, tampoco os quedéis el, con lo primero que encontréis. La cosa es buscar y buscar y si, aunque estéis en una habitación, si tenéis la opción de seguir buscando para encontrar algo más económico o más bien situado, nunca dejéis de buscar, ¿vale? Eh, luego estaría Melbourne, eh, ¿vale? Bueno, como sabéis, Melbourne es la capital de la cultura en Australia. Ha sido nombrada, no sé si ya cinco o seis años, la mejor ciudad del mundo para vivir. En cuanto a transporte público es una pasada. El centro de la ciudad tiene transporte público gratuito eh, con el tranvía. Eh, luego tiene un montón de cosas para hacer. Hacen la Fórmula 1, el, eh, las motos, el campeonato del GP, luego el Open Australia de tenis también. O sea, muchas escuelas también. Es Ciudad del Café, mucha cultura de bares, cafeterías, restaurantes. También. La verdad que todo el mundo que está en Melbourne eh, súper contento. El único inconveniente de Melbourne es el frío, porque casi como Iván nos ha comentado que en golcos el invierno es muy suave, en Melbourne lo notáis y, y lo notas bien, hace frío. Eh, y también es cierto que el, que, el, que el tiempo es muy cambiante. Yo tengo una buena amiga que está allí y me dice que bueno, la ventaja es que, que no pasa nada. Si, como, o sea, si un día sale mal, mal tiempo, no pasa nada, porque como a medio seguramente te va a cambiar totalmente pues luego vas a tener mejor tiempo y bueno escuelas es tanto... hay mucha variedad de escuelas, es mucha oferta entonces también está bien por esto Laura, perdona Pero que te interrumpo luego vamos a Laura. a Brisbane que está aquí arriba donde hemos señalado antes un al... sí. Bueno, Brisbane, la verdad, que yo tengo dos compañeras que han estado viviendo allí, eh, las colaboradoras de Brisbane, Carmen y, y Berta, y siempre nos cuentan que, bueno, es una ciudad que es, tiene la mitad de habitantes que Sydney y Melbourne, tiene dos millones, y es una ciudad también con clima subtropical, en Sydney, como, o Melbourne, sería más o menos como en Gorkos, y es muy tranquila, ¿vale? Es muy fácil para desplazarte en bici, las distancias no son largas, tiene eh, un río y al, alrededor del río también tiene como mucho espacio verde para hacer actividades y tal. También hay muchas escuelas con las que trabajamos. Y sobre todo lo bueno que tiene también es que la oferta sería más eh, de todo el año. No es tan estacional como podría ser en Gold Coast o en Byron Bay. Con lo cual Brisbane, a ver qué dicen del lado me Me están hablando. Laura, que te quería comentar que, a ver, ¿quién fue? Juan. Pregunta que el alquiler de la casa por la agencia, la fianza te da en la mano. ¿Me escuchas, Laura? Sí. Que, que yo en mi caso, sí, yo en mi caso alquilé, como ya bien dicho antes, alquilé la casa mediante la agencia. Entonces la fianza, yo hice una transferencia, una vez estando ahí en Australia, hice la transferencia y me la devolvieron. Con el mismo método, es decir, con la transferencia. Si, al, si alquilas la casa a través de un particular sin inmobiliaria, pues yo creo que igual que te la dan en metálico, se la das tú tu en metálico te la devuelven en metálico. Exacto, que además es más importante eso, sí. Y de hecho, la fianza tarda, en mi caso, me tardó dos o tres días en llegar, ¿vale? A, la, a mi cuenta bancaria. Te la ingresan directamente a la, al banco. Genial. ¿Vale? Perfecto, ¿alguna preguntita más que nos dejemos por ahí? A ver. de mi pareja, que sí si trabajó allí, pues mira, mi pareja tenía el inglés muy básico, digamos que desde una escala del 1 al 10, tenía un 1,5. Y, y, y encontró trabajo, obviamente, trabajo más esporádico, pero allí sale todo así y ella estuvo limpiando casas también, digamos dos veces por semana, no mucho más. Y eso, eso era lo único que salía, la verdad, o de dishwasher o de cleaner, o sea, freando platos o, o limpiando casa Debido a su nivel de inglés, obviamente, le limitó en ese aspecto, pero bueno, encontró cositas. Bueno, claro, si podría, mientras ir a hacer algo para ir tirando, al menos pagarte la habitación o los gastos, ¿sabes? Que al final también es... Sí. Vale. Perfecto, bueno, volvemos al tema de las ciudades, como sabéis hemos hablado de Sydney, Melbourne, Brisbane también, eh, y ahora vamos a comentar un poquito Perth, ¿vale? Perth está aquí, Está, yo creo que es la ciudad más helada del mundo, aquí en la costa oeste, y bueno, es la mitad de, de grande también que es Sydney, Melbourne, tiene dos millones de habitantes, el clima es mediterráneo, como, como tenemos en el Mediterráneo más o menos, estaciones más marcadas también, el invierno no es muy frío tampoco como en Melbourne, no es tan frío como en Melbourne y es un, toda la gente que está allí es un, nos dice que es una ciudad bastante tranquila, ¿vale? sobre todo pues les gusta mucho a las parejas, que a, lo mejor, que a lo mejor no, bueno, que tienen una vida más tranquila, no tienes tanto ambiente como, como tienes en, en Melbourne o en Sydney, pero es una ciudad también que tiene mucha oferta laboral, con lo cual está muy bueno, es una buena opción. Y sobre todo de, también destacaría el tema de naturaleza de la costa oeste. Eh, yo tengo muchas ganas de hacerme un viaje por esta costa porque en cuanto playas, coral, tiene que ser increíble. Tengo muchas ganas de ir. Entonces es un punto muy bueno también para hacer una trip hacia el norte, hacia el sur, que está Margaret River, también famoso por el sur y tal. Entonces, bueno, para los viajeros y con ganas de explorar y viajar, yo creo que es un buen sitio. Y luego... Eh, también tenemos alguna escuela en Adelaida, pero la verdad es que eh, no tenemos colaborador porque son muy pocos los estudiantes que vienen y lo mismo pasa en Hobart, en Tasmania. Vale, la verdad es que son ciudades menos frecuentadas por los estudiantes, si algún estudiante quiere tenemos Vale, y luego, bueno, en el norte tenéis Cairns, en los que también en, también trabajamos en un, con un par de escuelas, y Cairns, bueno, clima tropical total, verano todo el año, eh, un sitio también bastante turístico, vale la mayor parte, y no es muy grande, Cairns creo que tiene como unos 600.000 habitantes, si no me equivoco, no es una ciudad muy grande. Así que nada, chicos, eh, recomiendas Brisbane para estudiar y trabajar. Yo sí lo recomiendo, vale, sobre todo también por el coste, porque es cierto que es una ciudad en la que el coste de vida no es tan no es tan caro como es como Sydney, por ejemplo. Vale, los de alquileres de una habitación individual puedes encontrar por 80 a ochenta la a las semana, entonces compartida incluso menos. Vale. Entonces, bueno, Iván, cositas que nos quieras contar, que no hayamos comentado, que quieras... Sí, añadir. pues uno de los usuarios preguntaba que si tuve algún problema destacable. Y bueno, yo en mi caso eh, me compré un coche a la primera semana más o menos. Me compré un Ford, un Ford Fiesta más o menos, allí se llama Festiva, yo nunca había visto el modelo, no sé si existe en otro país, pero el Ford Festiva tenía 150.000 kilómetros aproximadamente y bueno pagué unos 1700 dólares me salió bastante baratito la verdad sí sí me salió muy barato y, y bueno el problema que tuve un poco fue al venderlo porque allí en australia para poder para poder vender el vehículo necesitas sacarle root Worthy que en españa sería como la ITV aproximadamente que es como digamos que certifica que el vehículo está en condiciones de circular por la vía entonces qué pasa que a mí me lo habían vendido el coche con yo obviamente yo llego allí yo no sé nada por eso hay que tener cuidado también un poquito, hay que desconfiar un poquito. Y yo llego y compré el coche con la luna delantera, el cristal tenía como, como si una piedra le hubiese saltado el cristal y tenía como una pequeña abolladura abulladu, ahí, un pequeño rayón. Entonces, ¿qué pasa? Que a la hora de venderlo, pues me pusieron problemas con el rootworthy porque tenía que reparar todo el cristal. Pero bueno, al final, hablando y hablando y comiéndome la cabeza, pues lo solucioné y, y salió bien la cosa, pero por eso que hay que tener también poco cuidado que... Listos ahí en todos lados y en Australia también. Sí, pero oye, ¿tuviste que cambiar el cristal al final o no? Al final no lo cambié, pero porque tuve, tuve que hacer métodos oscuros. Que también existe, entonces Eso al final. que no, si no, no, no. para ti. No, no, lo reparé, lo reparé. No, pero bueno. bueno. No, pero es cierto lo que tú comentas, o sea, ya veréis que en Australia es muy frecuente comprar, por aquí preguntaban, un coche de segunda mano, si sería a lo mejor quinta o sexta mano, el mío sí, que lo sí. no yo, tenía sí. unos mil kilómetros, y súper guapo con el maletero así, eh, wagon estos que puedes meter las tablas y colchón y todo, oh, y yo pagué bueno. 1.500 dólares pagué en su día, o sea, súper bien, son muy baratos, es un coche sí. que hay que tener suerte también, o sea, puede salirte bien el coche y durarte un par de años, o puede que le tengas que hacer una reparación. Pero por lo que dice Iván, para asegurarte de todo, siempre es mejor al principio llevarlo a un taller de confianza o que alguien te recomienda, y aunque tengas que pagar 50 dólares por una inspección, pero, pero pagarlos y comprar. Sobre todo, cosas. Laura, también comentar que como a ti el vehículo te lo, te lo venden con el Root Worthy, si, si tú tienes un problema en el plazo, no es exactamente los días, pero aproximadamente dos semanas. Si se te rompe el coche en dos semanas, pues tú vas al, me al mecánico que ha expedido el Ruth Worthy y pues no sé no sé qué solución te daría, pero en teoría puedes reclamar un poco los daños si son visibles, los puedes reparar. Y si tienes algún problema de motor grave, ¿vale? Yeah. Estás un poquito protegido en ese aspecto. Pues sí, pues sí Iván, gracias, sí, es interesante. nada, no, nada. <risa> Vale, eh, a ver, nos preguntan por aquí eh, el carnet de, si te vale el carnet de conducir de España para Australia. Eh, mira, eh, recomendamos siempre sacarse el carnet internacional de conducir, ¿vale? De la DGT en España y simplemente sí. vas con tu carnet actual, creo que un par de fotos y tu DNI y por 10 euros te, o 12 euros te hacen un carnet internacional que te dura un año. Entonces, eh, bueno, vale la pena. Vale, bueno, el... okay. a ver Laura, Elena nos pregunta el transporte público. Yo la verdad que el transporte público, como ya he dicho, me compré el coche, pero bueno, eh, se usa mucho ahí el tranvía en Gold Coast y es un poquito, a ver, depende, también el tema de las tarjetas de estudiantes han ido cambiando las cosas pero hacían descuento por, por ser estudiante y demás. Ahora no sé cómo están las cosas. Sí es verdad que no sale tan barato, la verdad, no sale demasiado barato, pero bueno, es un medio muy, muy asequible para transportarte por toda la Gold Coast. También hay autobuses como en todos los sitios, que también están más o menos asequibles, y lo que más se usa allí es la bicicleta, y por todos los sitios hay bicicletas, y es el medio más usado, diría yo, en Gold Coast, sin duda. Sí, porque Golcos también la mayor parte es todo plano, ¿no? La gente va mucho en bici para arriba, para abajo. Sí, sí, sí igual que... allí hay mucho bici. Sí, sí, sí. Sí, yo la verdad que vivo en Byron Bay y en verdad allí no hay, es un pueblo muy pequeñito, no hay, creo que hay un autobús, pero yo siempre he ido en bici también. Pero luego en las ciudades grandes, me parece que en Sydney, eh, a partir de X viajes a la semana, los otros ya son gratuitos. Pero bueno, yo creo que tenéis que contar como unos 30 dólares mínimo a la semana. Normalmente en las ciudades, tanto Sydney como Melbourne, te compras una tarjeta que te sirve para el tranvía, te sirve para el, el bus y tal. Y bueno, como cualquier ciudad española, diría yo también. Uh -huh. la bla, car, dice Elena Prieto. Bla, bla, car, en verdad. <risa> eh, yo, creo que no, no, yo creo que no hay, ¿no? No, la no. Hay no. la car, no hay. Italia, no, pero sí que es muy típico de la, la web que comentaba antes, Iván, el gantry, poner en plan, yo mañana voy a viajar desde Sydney a, a Brisbane Exacto. en coche. Eso en sí. Bueno, mucha gente lo, lo anuncia. Entonces, bueno, al final, por un lado o por el otro, siempre se puede hacer. Mira, una pregunta interesante también, Laura, de los australianos también a los latinos. A ver, en general... Eh, a ver, yo quiero apuntar que discriminación hay en todos los sitios y sí. también Australia la hay, obviamente, pero ya no solo a latinos, sino también puede ser asiático, no sé por qué, porque la gente es ignorante y los australianos a veces pueden serlo, pero bueno, no es un problema, digamos, global ni mucho menos, es un problema específico, pero que te puedes encontrar casos de, porque yo los conozco y lo he vivido un poco, que a veces a lo mejor puedes encontrarte unas miradas raras y demás, pero yo personalmente no he sufrido nada. nada. Sí, conozco compañeros que, que han sufrido un poco de discriminación, pero nada, nada grave, nada del otro mundo. Cosas que pasan en todos los países, imagino. Sí, yo yo opino igual que tú, Iván, o sea, pasa en todos los sitios. pero Sí que es cierto que yo, en todos los trabajos que he hecho de hostelería, generalmente la gente me ha tratado muy bien, siempre me han pedido todo, por favor y gracias, que son cosas que, que a lo mejor otra gente lo da por hecho y, bueno, Sorte. ya no estás dejando de, ser, de hacer tu trabajo y te lo agradecen, ¿sabes? No sé. Um, ver, una pregunta para mí. Sí, sí. Desde que llegaste, ¿te sentiste cómodo? Una vida tranquila. Yo desde el primer día, la verdad, me sentí cómodo. Todo en Australia sale muy rodado. Obviamente tienes que ponerle empeño. Yo soy una persona timidita. La verdad que soy tímida y un poquito introvertido, pero el, allí tienes que, nada más que pisas, digamos que es una vida nueva, es tu oportunidad de vivir una experiencia totalmente nueva, que nadie te va a juzgar. Estás tú solo, o sea, te enfrentas a ti mismo, así que para mí fue un reto completamente el, el hacer todo que aquí a lo mejor en España no hago, abrir una cuenta bancaria, comprarme el coche, eh, arreglar todo yo solo, encima en inglés, la verdad que es un reto, que no siempre estás cómodo, a veces puedes estar un poquito incómodo, pero esa incomodidad es la que te hace aprender, ¿no? De todo, así que, no sé, que tenéis que esperar. El por ti mismo. Sí. Exactamente, exactamente. Que no todo es fácil, obviamente, es como todo, que puede llegar momentos que te agobias, también como el idioma es el inglés, que es otro es otra herramienta que nuestro cerebro no está acostumbrado a usar y puede llegar a colapsarte un poco, que a veces necesitas hablar el español o el idioma nativo que tengas, y, pero bueno, es esa incomodidad, repito, el que te hace evolucionar y aprender el idioma en este caso. Qué bien, Iván, la verdad que estoy totalmente de acuerdo con lo que has dicho. Todas la razón. Eh, a ver, ¿qué más tenemos, Laura? Pues sí, nada, ya pues nos vamos despidiendo, simplemente comentaros sí. que, vale. bueno, como sabéis, así YouTube, nosotros eh, a los estudiantes no cobramos absolutamente nada, ¿vale? Pues, os ayudamos gratuitamente. ¿Por qué? Porque somos como representantes de las escuelas, entonces las escuelas son las que nos comisionan. Llevamos muchos, muchos estudiantes, entonces las recibimos un dinero de las escuelas, que no es que vivamos que que, que ojalá, ¿no? Pero no es el caso, ¿vale? Eh, tenemos ciudades en todas las ciudades más importantes de Australia como hemos comentado eh, no tenemos oficina física pero todos los trámites los hacemos online estamos conectados casi que 24 horas por WhatsApp eh, Skype eh, email entonces bueno hace también que los trámites sean mucho más eh, muchas veces más rápido que ir a algún sitio eh, personalmente y sobre todo que todo, toda la gente que trabajamos en los YouTube somos, hemos sido estudiantes en Australia entonces la verdad que Claro, yo cuando, pues, siempre cuento mi experiencia, he hecho cursos de inglés, he hecho algún curso BED, he pedido una Work and holiday, entonces, sabemos muchas veces lo que, lo que os contamos, ¿vale? Y también, pues, siempre tenemos con, un contacto muy estrecho con los estudiantes en Australia, que nos van contando la experiencia, entonces, creo que eso también, también es importante, chicos. Entonces, nada, que Iván, darte muchísimas las gracias, muchas, no, muchas no. gracias por ayudarnos en la charla. No, no, el placer ha sido mío y os lo agradezco de verdad el poder hablar con sinceridad, que hoy en día se echa de menos y agradecer a toda la gente que ha estado aquí, que si he sido de ayuda, que ha sido un placer y que no se lo piensen tanto, que el dinero, bueno, el dinero es dinero, pero la experiencia se te queda aquí en la cabeza para toda la vida y en el corazón, que es lo más importante. Así que no lo piensen. Qué bien, Iván. Muchísimas gracias. Bueno, nos ah. están aquí diciendo que una ronda... De preguntas finales. Eh, Venga, a ver qué más nos dicen por aquí. Algo interesante. A ver... Eh, sí, a mí me había comentado pregunta. alguien sí. eh, sobre Browns, Iván. Exactamente. A eso me iba a referir. Yo estudié en la escuela Browns, que la verdad que tiene bastante prestigio ahí en la zona de Southport. Yo creo que es una de las mejores. No, no sé si es un atrevimiento mío, pero sí, la verdad que se nota. Son un poco estrictos. Pero bueno, es que ya digo, depende de lo que queráis yo en mi caso yo quería aprender inglés, era mi meta, y a mí allí te atienden, o sea, te, te apuntan toda la asistencia y tienes que ser estricto porque como pases de un 80% de esa asistencia, pues ya llamarían inmigración y te podrían deportar. Entonces son muy estrictos con eso y se aprende mucho inglés, o sea, 100% recomendable, Browns, por mi parte. Sí, exacto. Como dice Iván, o sea, uno de los requisitos del de visado Estudiantes es ir a clase no vale la pena sacar un un estudiante y no, salir a, no a, ir a clase. Primera, porque te van a reportar a inmigración y te van a echar del país. Y segunda, porque habéis pagado muchísimo dinero por las clases y no, no vale la pena. ¿Vale? Eh, sí. ¿Qué más? más? ¿Qué por aquí. ¿Qué, eh, ¿Cuánto cuesta el curso? Bueno, el curso ya... Sabéis que es depende de la escuela, pero normalmente a lo mejor tres meses de curso puede salir de entre 2.500 euros, 3.000 euros, ¿vale? Incluyendo todas las semanas de curso, matrícula y tal. Pero bueno, esto mejor que lo habléis con cada uno de vuestra gente, si contactáis con nosotros en YouTube y yo os lo explicaremos mejor, depende de la ciudad, y de la escuela, del tipo de curso. Por ahí preguntaban también si Iván se había sacado el Advance. En tu caso uh -huh. no hiciste curso preparatorio, era inglés general, ¿verdad? Sí, al mío era inglés. Así que en teoría el certificado no me sirve para nada, pero bueno, que se hablar inglés y se escribe en inglés, que es lo que yo buscaba, o sea, yo no buscaba ningún título específico, yo quería aprender inglés a como sea y así ha sido. Sí, sí, es cierto, hay gente que no, por trabajo no necesitas el, el título de inglés, entonces a lo mejor no te merece la pena, eh, bueno, el sacarte un título, puedes hacer un general en inglés tranquilamente. Luego gente que a lo mejor por oposiciones o tal, sí que tiene que tener un título por otros visados, entonces ya sí así que es interesante. Exactamente. Vale, no. pero... A ver, por aquí... ¿La zona más recomendable en Golco? Bueno, eso es un poco subjetivo, la verdad. Eh, yo, a ver, yo es que recomiendo visitar cada, de las, cada una de las playas de Golco. Yo, en mi caso, frecuentaba mucho el Spit, que era... No sé cómo explicarlo, pero bueno, era una de las zonas donde más más olitas había porque más digamos que la roca, el arenita y tal fomentaba más el oleaje y yo siempre estaba ahí porque tampoco había demasiada gente que lo conociera y para mí fue un, un lugar muy mágico donde estaba yo solo y mi tabla muchas veces y en cuanto a la fiesta también que aquí comentan Pues está el... No sí, el Speed estaba justo en Southport pero a la punta más justo cuando va a chocar con el Stradirock que también es el, es el río, de, es muy curioso porque hay un río de tiburones, sí. entre comillas, que también muchos surferos cruzan ese río, que va desde el Speed hasta Astral y Rock, y bueno, también puedes pagar, que yo pagué, no sé si fueron 3 dólares, y un barquito te recoge y te lo cruza para que no te muera un tiburón o lo que sea, y una vez allí es, un, es una locura, porque están todos los surfistas, que no son muchos, porque allí tienen que ir nadando con el barco, y hay una ola espectacular, o sea, ese sitio lo recomiendo 100%. Es heavy, ¿no? Sí, sí, muy Con Los tiburones no sé yo <risa> No, a ver, son tiburones chiquititos que no muerden en teoría Yo soy, cadao, yo soy un cagado con los tiburones Y ahora sí estuve todos los días tirándome la playa O sea, en Golco aprovecho y digo que no se han registrado ataques En los últimos 50 años por lo menos Y ninguno ha sido mortal de hecho, hay un helicóptero que, no sé, pero recorrerá un montón de estados y está todo el rato vigilando que haya, que haya alguna criatura sospechosa, un tiburón, lo que sea. Y en el momento que vea algo, pues todo el mundo fuera. O sea, que no, en Golcon no hay peligro, yo lo puedo asegurar, vamos, seguro. Pues, sí, chicos. Bueno, eh, pues nada, yo creo que ya nos, despid nos vamos despidiendo. Como sabéis, hacemos charlas eh, cada mes, así que seguro que nos vemos en la próxima. Y nada, Iván, que muchísimas gracias otra vez por todo, por tu ayuda. Nada, y nada. que te sea leve la vuelta. <ríe> sí, sí. Bueno, Muchas nada, gracias. La Navidad y todo estará distraído. Muchas gracias, que paséis felices Navidades y bueno, que ya nos veremos seguro, dentro de poco. Igual. Bueno. Sí, seguro. Venga, Muy vos, bien. Y a vuestros, bueno, gracias a vosotros, gracias a todos también por, sí. por estar con nosotros y, y ya sabéis que cualquier cosa escribirá hello, youtube.com que os ha escrito María antes. Y nada, nos vemos en Australia. Muy bien, nos vemos en Australia. ¡Chao! Chao.